Lo primero es la observación, es buscar el territorio más cercano que haya con un pequeño nicho eh, real. No importa que esté degradado, pero lo primero que uno tiene que hacer es recurrir a la selvita más cercana. Puede medir 10 metros, 15 metros, pero esas son las primeras semillas y ramas que van a ser muy buenas por los insectos, por los microorganismos, por los hongos, que se van a adaptar las más rápidas. Si yo empiezo a hacer una selva, empiezo por todas las especies que atraigan las abejas. Sembradas esas, hay que tenerles al lado las especies que se llaman pioneras, los árboles que dan cobijo, los árboles de muy rápido crecimiento y que dan cobijo a los árboles lentos que crecen debajo de esa sombra. Entonces las especies pioneras en esta altura que me sirvieron mucho fueron el dulumoco, los mestizos, los arrayanes, los yarumos, pero el yarumo es muy difícil de sembrar, los arbolocos. Había muchísimo arboloco que crece muy alto y su sombra es, es abierta, entonces es muy importante para restaurar y hay que sembrar las pequeñas para atraer las mariposas y los pajaritos. Entonces, uno tiene que sembrar los tres niveles, para poder establecer eh, que entre ellos lleguen las especies animales. A caminar las hormigas, que lleguen los, los murciélaguitos, que esos son los ex exparsores más increíbles. Esos son de los primeros que llegan a compartir eh, las semillas, que empiezan a ser un poquito más grandes. Y ya después empiezan a llegar pájaros mayores, de mayor tamaño. Primero estaban los cucaracheritos, no más. Ahora tenemos más de 102 especies de aves. La restauración de la quebrada era fundamental para poder establecer eh, el caudal, que bajarán eh, animales por el río. Porque si hay una buena flora al pie del río, van a bajar especies que se atreven. Siempre las especies que pasan el límite de lo conocido son aquellas que nos van permitiendo eh, que haya una abundancia. Y tomémoslo también para los seres humanos, porque cuando atravesamos los límites de lo que conocemos, vamos a crecernos.